Hasta que por fin lo solucionaron. En un solo clic seleccionaremos y quitaremos el fondo a una imagen. Desde la versión 2020 incluyeron esta herramienta que es una locura que se llama seleccionar objeto. Tienes dos formas para trabajar, lazo o rectángulo simplemente lo que vas a hacer es clic y arrastrar para seleccionar el objeto y automáticamente va a reconocer el borde y va a seleccionarlo esto se llama adobe sensei o inteligencia artificial dentro de photoshop y ahora en el panel de capas clic en máscara de capa hay una segunda opción que realmente me parece una estupidez porque en la imagen le vas a quitar el fondo automáticamente tienes el panel de propiedades si no lo encuentras en la parte derecha te vas a ventana y vas a buscar propiedades Simplemente vas a dar clic en quitar fondo. Esperas unos segundos y ahí lo tendrás. 100.000 veces brutal. Suscríbete a este canal, activa la campanita y más videos como este los encontrarás en este canal. Chao.